Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural. Hoy estaba revisando eh, mi propio canal, de vez en cuando no está mal echar un vistazo a todos los vídeos que ha hecho uno, sobre todo en estos tiempos de eh, que ya estamos ya a la vuelta de la esquina de fin de año, o sea que llega el momento de la reflexión ¿no? de la reflexión ¿no? y reflexionando un poco sobre el contenido que uno ofrece a la gente si le gusta o no le gusta eh, qué es lo que gusta más qué es lo que gusta menos en fin esas cosas no entonces claro hace en un en un Canal de videojuegos es un poco difícil, es un poco difícil cuantificar realmente eh, que puede triunfar o no, por decirlo de alguna manera. También hay que tener en cuenta de que hay mucha competencia, evidentemente, ¿no? Pero bueno, cada uno intenta hacer lo mejor que puede y... Innovar, hacer algo creativo, ya sea en el editaje, en la composición del contenido, etcétera, etcétera. Hay dos noticias también muy importantes que tengo que dar. Una de ellas es eh, otra nueva actualización del Stay of the Cai Juggernaut Edition, que ya va por la actualización número 32, y actualizan también las infectaciones en el NAT NAD. No os olvidéis. Eh, también hay una especie de concurso de flash no, no, no he visto mucho sobre el concurso todavía pero ya mañana hablaremos un tanto más de todo lo que tiene esa página que es importante porque ya han habilitado en esa página ya han habilitado la pestaña del State of the Kai 3 Estado de Descomposición 3 entonces, ¿eso qué significa? Que hayan habilitado esa pestaña. Pues significa, aparte de que ahora podemos ver el, el tráiler que pusieron en el 2020, significa que a, a partir de ahora, eh, en esa pestaña, en ese hueco de esa página, entrará toda la información de que ellos quieran dar sobre el State of the Kite 3. Esto es muy importante. Luego hay otra noticia que me ha gustado mucho, principalmente, básicamente, por lo bien que se ve un juego en un buen móvil gaming, en un buen móvil de, de juegos, ¿no? O en un móvil como... Bueno, el mío es un Samsung, no es una mala marca tampoco, es una buena marca, en verdad, realmente, Samsung es una de las mejores marcas, ahora tienes el Game Pass en el Samsung también, junto también con el Game con el amazon luna y otros más bueno eh, os voy a poner un vídeo porque han implementado el giroscopio en el x cloud y esto sinceramente me parece como dice eh, muy bien mi amigo proteo dice que es que es brutal o sea esto me parece a mí brutal y como él bien dice también esto sí que es trabajar con mimo en tu ecosistema Así que vamos a ver el, el vídeo. Bueno, me quedo, me quedo completamente... Es, es un vídeo totalmente hipnótico. Es un vídeo que, que lo ves una, otra y otra y otra vez. Y siempre da la sensación de que, wow, estoy, esto es increíble. Bueno, aún es más increíble cuando se le añaden eh, los mandos que se pueden acoplar a los móviles, estos nuevos que están saliendo, porque yo sinceramente prefiero mm, ocupar la poca, la poca cámara que tiene el móvil eh, simplemente en el juego, no ver los sabéis, no ver, en fin, pero bueno, esto es una cosa ya de cada uno, <risa> en fin, hoy eh, me ha resultado bastante intrigante que se haya suscrito una persona que de antemano es eh, non grata en este canal, se trata de Ionis Veneciano, por eso lo dejo al final, tampoco le voy a dar mucho, mucho más mucho más de, de lo que de lo que merece ya le hice un game over una vez prepárate para el siguiente de todas maneras hay muchas cosas que he visto de tu canal que nunca cambian por ejemplo, tú o sea, eres más zozo que una piedra más aburrido que, que un cartel de prohibido fumar en un estanco eres, eres, eres ¿por qué me abandonaste? Porque no eras lo bastante maligno. Es verdad. Eres cuasi maligno. Eres semi maligno. Eres la margarina de lo maligno. Eres la Coca-Cola light de la maldad. Solo una caloría. Te falta mala baba. Del desierto. Eres el que te quiera que te compre. Vete por ahí. Corre por los prados. Lame los Kinders a, a Hunty Dante... que te ha regalado los 3.190 suscriptores que no te ve nadie te lo digo así de claro, no te ve nadie y si lo hace, lo hacen por pura vergüenza vamos, por hacerle un favor a, a Hantidanti porque si no es que ni te veían, así de claro Y yo, yo te lo digo yo esto te lo digo con cariño <risa> con el mismo cariño con el que me dedicaste un vídeo eh, o más de uno seguramente eh, en tu canal que de hecho llegó a 81 visualizaciones, me encanta 61 visualizaciones yo te hice un contravídeo a ese vídeo y hay como 103 visualizaciones no sé por si te las quieres medir ¿eh? que parece que es lo que quieres ¿no? a mí me parece que tú quieres guerrita tú quieres azotar el avispero quieres azotar el avispero ahí has estado metiendo incluso a Natalia en, en tus miniaturas te la estás buscando Tú sabes que te la estás buscando. No por nada en especial, sino porque es que esa imagen está con derechos de autor. Está protegida. No la puedes utilizar. No vaya a hacer que se vaya a enterar Natalia. No vaya a hacer que te vaya a tirar ese vídeo en concreto. Porque tú no puedes utilizar su imagen. Pero bueno, vamos a dejar esa parte. Eh, hay una cosa que no me gusta nada, pero nada. Y es... A la gente eh, a la gente como tú que tiene una inquina y una, una maldad porque tú no eres tonto lo tuyo lo tuyo es de lo tuyo es de manual vamos a ver lo tuyo es lo mismo que dijo carismán a juan jus que no te enteras de, de nada bueno pues eh, mira y visita otras páginas aparte de la de zacelandia le dijo una cosa que te la digo a ti también. Al principio me parecías tonto. Venías, llegabas... ¡Hola, Brave Bones! Ahora me entero yo que es Bribones. Pero bueno, decía... Bravons. Y, y este quién es. Y dices que soy yo el que... El que te fue a, a, a, a... Bueno, da igual. Si fue así o no fue así. El que yo fui a darle a, a seguirte a ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Será por la carisma. La excelsa carisma que tienes. Por eso, por eso, seguro, seguro. Y luego llega un momento en el que uno se da cuenta de lo falso que eres... ...con el tema de Zacel, con el tema... ...porque lo dices claramente y abiertamente. No te escondes ya ni siquiera y dices abiertamente... ...no, si es que a mí, es que Zacel es un referente, es no sé qué, no sé cuánto, tío. Tío, deja de lamerle el culo... ...que lo único que has conseguido ha sido 3.150 suscriptores... De los cuales nadie te ve. Y aquí están los vídeos tuyos para comprobarlo. El último vídeo, este tan gracioso que hiciste. 10 horas, 66 visualizaciones. El vídeo más visto es porque metes polémica, evidentemente. Y además en el momento justo. El Rubius no soporta de Calisto Protocol. Yo creía que a ti te caía bien el Rubius. Vaya, parece ser que no, que depende de, de, de por dónde azome el aire, ¿no? Depende, ¿no? Igual que de Callisto Protocole, que dices que es un juego increíble y luego tienes que recular y decir, este juego no, no es tan bueno, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, te, te equivocaste sobrevalorándolo y ahora te equivocas haciendo lo contrario y como siempre te equivocas en todo siempre, siempre siempre, comparativa definitiva de Elden Ring y God of War pones a Elden Ring como si fuera que no digo que no lo sea que sea un gran juego pero que el God of War es aburrido en algunas partes es aburrido hay que reconocer que en algunas partes es aburrido pero por lo demás es un juego entretenido, de típico de lucha, sin nada más en cuanto al Elden Ring es que me parece incluso hasta ofensiva la comparativa, mezclar Elden Ring con God of War, God of War no es un, realmente un mundo abierto y Elden Ring sí lo es, desde, desde luego si hay un mapa grande lo tiene Elden Ring, no lo tiene God of War. Pero bueno, de todas maneras también dices lo mismo de Sonic Frontiers. Dice que es una maravilla. Luego haces otro vídeo. Pues ahí. Sonic triunfa. Muy bien. Eh, la corrupción de Metacritic. Todo. Todo muy bien. Aquí el vídeo exponiendo a haters más bonus track al final. Esto. Esto. Esto donde lo ponemos. O sea, esto. ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Quién, lo, quién, lo tiene, quién se tiene que hacer cargo de, de esto? Mira, yo solamente digo una cosa. Johnny, ya con esto voy a terminar. A mí eh, no me importa, realmente, no me importa que las personas quieran vivir de YouTube. Me parece totalmente lícito que una persona quiera vivir de YouTube. Pero por lo menos que lo haga, eh, que lo haga con honor. ...y que lo haga de una manera limpia... ...no como lo estás haciendo tú... ...que como lo estás haciendo tú... ...es la manera... ...el camino fácil... ...estás haciendo tú... ...es realmente... ...copiar... ...de una manera barata... ...a otro youtuber... ...al que ya ni siquiera le va bien... ...hacer lo que hace... ...por lo tanto... ...tu contenido... ...aparte de ser... ...una copia mal hecha... ...de este otro youtuber... Es un aburrimiento como una piedra. Aburres a las cabras. De verdad, aburres. He estado viendo tus vídeos y aburres. He visto el supuesto game over que me hiciste. Aburres. Pero no solamente es que aburras. Es que encima de todo eh, eres lento hablando. No, vas lento en, Cabizbajo, siempre peinándote así como si fueras Kiki peinado, pero con la cara de Kobe no la cara de la enfermedad sino de, de Kobe de 1992 Olimpiada 1992 nada que ver con la de Qatar, Olimpiada en Barcelona 1992 Kobe mientras en, en Sevilla, en el mismo año teníamos a Curro una especie de pájaro gay o algo así pero que se le tuvo mucho cariño y además con el pico tenía hasta la bandera multicolor en fin, no tengo nada más que decir de personas como tú, realmente es que aburre aburre eh, todo lo que tiene que ver contigo porque eh, son miles de cosas es, hoy hablo bien de Calixto Protocol y mañana hablo mal eh, estás a un paso del Ayuwoki sinceramente versión Saceliana, Sí, pero igual que la Yuwoki, igual. A mí, por lo pronto, yo con que me dejen en paz, que no te tenga que ver tu cara, que ya es bastante, creo que ya es bastante, yo hoy he visto tu cara demasiado, no tengo ganas de ver tu cara. Si tú eres tan mazoquista, también, como para que yo vea tu cara, hombre, ya eso ya me molesta un poco, ¿eh? Me gustaría que te suscribieras, pero seguramente no lo hagas. Seguramente te quedes ahí por, por incordiar, más que nada, ¿no? Aunque te tenga bloqueado, pero, pero tú vas a seguir, ¿no? Igual que los acosadores, a los que también habrá que haberle, hacerles un quinto grado. Habrá que hacerles un quinto grado o un sexto grado, depende de cómo se tercie la cosa. Porque también esta gente también van ahí intentando buscar la manera de destruir, si no es a una persona un canal, lo que sea pero fíjate, no te voy a permitir eso a ti, a, más en concreto a ti, porque no eres nadie porque no vales ni la pena, ni para que yo me tome el tiempo para hacerte un Game Over que te lo podría hacer tranquilamente eso te lo puedo asegurar, te lo podría hacer tranquilamente porque eres una persona farsa eres una persona farsa con sus amigos con la gente que te sigue eh, con la que no te sigue y con el que sea por el simple hecho para poder conseguir como digo visualizaciones y suscriptores eres un arrastrado no eres más por eso digo que hay un gran abismo entre yo que busco suscriptores reales que busco gente que le interese los videojuegos a alguien ...que solamente le interese el dinero... ...y le da igual cómo lo consiga... ...ni lo que tenga que hacer, ni nada... ...alguien más preocupado por eso... ...como tú, yo desde luego... ...no quiero saber nada... ...no sé ustedes qué es lo que pensáis de este tipo de personas... ...pero yo lo voy a dejar ahí... ...espero vernos en un próximo capítulo... ...espero que este vídeo... ...pues sirva, por lo menos... ...para que esta persona... ...esta especie de elemento aún por identificar, se dé cuenta de que no todo vale por un like o un suscriptor. No todo vale. Y que es mucho mejor tener pocos suscriptores, lo digo tal y como lo pienso, a tener suscriptores que no existen, como los tienes tú. Y a tener like que te, ni te mereces y que te los dan por pena. Muchos de ellos te los dan, incluso muchas de las visualizaciones no provienen de, de la gente que te sigue, sino de la gente que te sigue porque le caes mal y eso es lo peor. Eso es precisamente lo que yo, por lo menos yo, eh, no quiero tener eh, nada que ver. En todo caso, cada uno que haga con sus canales lo que le dé la gana. Yo haré con mi canal lo que me dé la gana. En mi canal sí que va a haber cambios, eh, y esto no es broma. Estamos a 29 del 12, no hay ninguna broma, como he dicho al principio. Y sí que va a haber cambios en, en este canal, pero para seguir hablando de las cosas que nos gustan. En fin, lo dicho, eh, que, que nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Suscribiros si os gusta el canal y darle a like. Y comentad, por supuesto. Nos vemos en un próximo vídeo.